Eh, es válido hacerse la pregunta si la neurociencia tiene que, algo que aportar a la educación, ¿ya? Y en particular, esto que está en letras pequeñas acá, ¿sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Que yo creo que es nuestra eh, preocupación fundamental como docentes, tanto en mí a nivel universitario como, eh, espero, la, la gran mayoría de ustedes en el ámbito escolar. Bueno, eh, parece ser que hay muchos libros que dicen que sí, que la neurociencia sirve para eh, relacionarla, vincularla con la educación. Ahora, si uno se va a estos autores, eh, la pregunta que yo me haría como neurocientífico, bueno, ¿algunas de estas personas trabajan neurociencia con los métodos de la neurociencia de tal manera que uno eh, pueda opinar desde la disciplina de la neurociencia hacia la educación? Bueno, si uno hace una selección de esos títulos, hay muchos más, por supuesto, que acabo de mostrar en pantalla. Eh, resulta que la cosa se reduce bastante y el tipo de personas, investigadores, investigadoras, son de un ámbito particular de la neurociencia que se llama, lo pueden encontrar como neurociencia cognitiva, psicología cognitiva, o, o, eh, con ese tipo de nombre, que es un poco, yo diría, la evolución de la psicología de mano de las nuevas herramientas y técnicas que nos ha proporcionado la investigación en neurociencia para abordar el estudio del cerebro. Entonces hay autores que sí efectivamente tienen eh, experiencia eh, en el ámbito de la neurociencia y se atreven a hacer recomendaciones hacia el área de la educación. Pero también, eh, eh, tal vez el que sea un set de recomendaciones o de hallazgos que podrían eventualmente inspirar a un profesor. También hay algo que es más útil, yo pienso yo, para los profesores que digamos que son una especie de modelos pedagógicos, ¿ya? una estructura un poco más organizada, basada en hallazgos de la neurociencia. Entonces tenemos por allá uno de mis favoritos, que es el, el modelo de la enseñanza enfocada en el, en el cerebro, de la eh, profesora María Hardiman, profesora de la Universidad de Johns Hopkins. Este otro que es más conocido acá en Chile, que es el diseño universal del aprendizaje del señor David Rose. Y hay otro, tal vez, tal vez es conocido, no lo sé, por los profesores de matemática, que a mí me gusta bastante en particular, que se llama trayectoria de aprendizaje para la enseñanza de la matemática, el señor Douglas Clemens. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ellos van un poquito más allá de simplemente dar recomendaciones o hallazgos de la neurociencia que podrían aplicarse a la educación, tratando de ponerlo en una especie de modelo. Ya. pero también hay otros que vienen un poco de la observación de la, lo que llamamos las buenas prácticas docentes y, y hay un autor bastante conocido que se llama el señor Barack Rosenshine un psicólogo norteamericano y que se ha hecho conocido curiosamente no por él mismo sino por este otro señor, el señor Tom Sherrington, un señor inglés, profesor de escuela que es muy conocido, si lo buscan por YouTube pasa haciendo conferencias, ¿qué sé yo? y él tiene un libro que se llama Los Principios de, eh, de Rosenschein en Acción, que recientemente, el, el año pasado, fue traducido al español por una editorial eh, de una empresa que se llama Aptus, una, una editorial chilena, así que esto no es publicidad, simplemente decirles que existe eh, ese libro en, en español. ¿Y ¿Por qué hablo de esto? que Es interesante porque, curiosamente, ustedes saben que hace poco salieron estos, los estándares de la profesión docente o el marco para la buena enseñanza, digamos, este es el general sobre el cual han ha estado apareciendo el último año los estándares de profesión docente para las distintas como asignaturas o, o más bien carreras de pedagogía. ¿ya? Y resulta que eh, si uno se va a leer este, este documento y tiene por acá los principios de instrucción de Baron Rosenchan, que dice cosas como que es importante la, la revisión diaria del contenido, el a, acercar el contenido en, en pequeños pasos, el hacer preguntas, ups, se me corta la mano, hacerle preguntas a los estudiantes, eh, hacer prácticas guiadas, eh, proporcionar, anda, eh, lo que traducido al español sería andamiaje, sea apoyo a los eh, estudiantes. Si uno eh, va y ve el trabajo de Barack Rosenstein resulta que, y de hecho está citado en la bibliografía de los estándares del marco, de la, perdón, del marco para la buena enseñanza, está citado eh, en la bibliografía, no está puesto muy explícito, no está muy bien citado en el texto, pero si uno se da cuenta, el dominio C, la gente que ya ha tenido la oportunidad de hojear estos nuevos... El marco para la buena enseñanza, eh, la mayoría de los estándares 7, 8, y 9 del dominio C, está dividido en dominio, eh, apuntan precisamente a los principios de instrucción de Barack Rosenstein. Está un poco oculto, pero los que conocíamos eh, a esta, esta persona lo podemos identificar claramente, que son cosas que vienen de la observación de psicólogos de aquellas cosas que los mismos profesores hacen y que ha mostrado que son relevantes para generar aprendizaje en los estudiantes. Entonces, en realidad, cuando hablamos de, neuro, de neurociencia, la mayoría de las veces hablamos de eh, psicología cognitiva. ¿ya? Así que no hemos como zanjado esta discusión totalmente respecto a eh, si es la neurociencia o no importante para la eh, educación. Bueno, ahora vamos al siguiente tópico. Eh, ¿Qué es la neurociencia para nosotros, los que llamados neurocientíficos profesionales que trabajamos en esto? Es algo muy simple, es el estudio del cerebro y el sistema nervioso. ¿ya? Hablo del cerebro porque no solamente es el, lo que está acá arriba, sino que el sistema nervioso está distribuido en todo el cuerpo. ¿ya? Y si uno hace una clasificación, uno podría tener hasta unas 40 subdisciplinas dentro de lo que es neurociencia. Por eso que en inglés es un poco extraño, se, se dice eh, neuroscience, eh, y en español uno dice neurociencia, pero en realidad uno debería decirlo en plural, hablar de neurociencia. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas, aquí solamente un pequeño muestrario de disciplinas que pertenecen al ámbito de la neurociencia. Yo en particular trabajo en como dos o tres, por ahí está neurociencia celular, neurofisiología y eh, un poquito de neurociencia molecular que son las subdisciplinas. Ahora, eh, esta subdisciplina, eh, uno también podría tener una definición operacional. ¿Qué es lo que es neurociencia? Es lo que uno encuentra cuando uno va a la reunión de la sociedad de neurociencia. Aquí en Chile hay una sociedad de neurociencia, la sociedad, una de las sociedades eh, científicas más grandes del mundo es la sociedad de neurociencia norteamericana, que cuando uno va, yo suelo ir, o salía a ir antes de la pandemia, eh, encuentra, son congresos de unos 40.000 asistentes, o sea, es una cuestión gigantesca. Y que hay muchas más disciplinas de lo que hay acá. Entonces, sería como una definición operacional de qué es lo que son los neuro neurocientíficos los que trabajan estas disciplinas y forman un grupo eh, en, y van a congresos de neurociencia. Bueno, entonces, eh, lo que acaba de mostrarles es como un, un campo súper acotado, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se genera como esta confusión, ya? De que, que parece que neuro y después educación uno como que tiende a decir Ah, claro, por supuesto, si, si ser el cerebro debería eso extrapolarse a la, a la educación. Es como lógico, ¿no? Pero aquí yo en realidad digo que no es tan lógico por las siguientes cosas. Primero que nada, o dicho de otra manera lo que acabo de decir, que el conocimiento de cómo funciona el cerebro Podría, digamos, extrapolarse fácilmente a este otro entorno que es bastante complejo. Aquí ni siquiera puse los estudiantes para ver lo complejo que es. ¿Ya? <ríe> eh, me gustaría tener una sala como esa, en realidad, estaba bonita. Eh, eh, eh, un ambiente complejo en que tenemos los estudiantes, sus historias personales, mi relación personal con estudiantes que eh, es distinta para cada uno, etc. Un entorno mucho más complejo. Entonces, la, la pregunta más simple es que si yo sé cómo funciona el cerebro, ¿me servirá para extrapolar lo que yo conozco del cerebro a este otro entorno que es más complejo? Bueno, entonces analicemos un poco el problema. Entonces primero vamos a ver eh, un poco la neurociencia en términos de los distintos niveles que hay de analizar la función del cerebro. Este es el nivel en que yo, yo trabajo principalmente, que son los neurocientíficos que estudian el cerebro a nivel celular, o sea, a nivel de la neurona única, un grupo de neuronas que se conectan unas con otras, con varias técnicas. Entonces sería como el nivel más pequeño. Después teníamos los neurocientíficos que trabajan a nivel de redes, o sea, cómo eh, un conjunto de neuronas, o un conjunto en este caso de zona del cerebro, se conectan entre sí, ya, y con, también con distintos tipos de herramientas. Y ahora último, un desarrollo en los últimos 10 años, es que no solamente puedo, eh, como, como es mi caso, estudiar las neuronas aisladas por allá eh, o en un contexto súper acotado, sino que yo puedo estudiar el cerebro entero sin necesidad de intervención física en él, con, por ejemplo, técnicas como la resonancia magnética funcional, que son estas imágenes que yo estoy seguro que ustedes han visto de partes que se prenden y apagan del cerebro, que nos permite hacer preguntas a individuos en una cierta labor cognitiva y ver que hay unas ciertas zonas que se activan. Entonces, eso ha permitido saber, por ejemplo, en el caso del lenguaje, las ciertas secuencias durante el desarrollo de zonas que se activan primero que otras, ¿ya? Y, y ver eh, cómo se van construyendo estas redes. No nos dice mucho respecto al mecanismo exacto de qué le está pasando a las neuronas, pero sí qué zonas se relacionan con las otras. Entonces, esto ha servido para desmitificar cosas como que eh, en el lenguaje predomina más el hemisferio derecho que el izquierdo, o cosas así, ¿ya? En realidad, en muchos procesos cognitivos está involucrado todo el cerebro. Pero bueno, tenemos estos niveles de la neurociencia, ya donde hay mucha gente estudiando, eh, trabajando, pero tenemos por allá, allá lejos, en un nivel súper, mucho más alto, así, me voy a cortar la mano así, mucho más alto ese nivel, eh, un salto súper grande que es eh, el, eh, la educación, donde están los estudiantes, con todo lo que tiene que ver eh, en la educación, ¿ya? Entonces uno de los grandes problemas es que mucha gente que trabaja en estos distintos niveles que hay acá encuentran algo relevante respecto al aprendizaje y tienen la tentación, ya yo no los culpo, de con eso extrapolar hacia acá. Pero yo no digo que sea de mala fe, sino que uno habitualmente en ciencia, para tratar de explicar un fenómeno complejo, trata de estudiar cada una de las partes. Entonces con la idea... De que, de que conociendo las partes yo conozco el todo. Pero en educación, ustedes estarán de acuerdo conmigo, el todo no es la suma de las partes. ¿ya? O sea, acá eh, el escenario es mucho más complejo que simplemente aplicar algo que yo conozco de este nivel de acá directamente en este otro contexto social mucho más complejo. Entonces ahí tenemos un, un primer problema de aplicar directamente los hallazgos de la neurociencia en estos distintos niveles a un entorno que es mucho más complejo que la educación. Hay otro que, hay otro que no es tan obvio, ya, pero lo, lo tengo que decir, que es el problema del tiempo. Cuando uno estudia fenómenos a nivel celular, muchas veces uno habla de cosas que pasan del orden de los milisegundos a segundos, a nivel de redes, eh, fenómenos que tienen que ver con segundos y minutos, a nivel cognitivo, con estas técnicas de resonancia magnética funcional que te permiten ver qué cosas se activan del cerebro o no, ese mapa de colores que hay ahí. Uno puede estudiar cosas de minutos, de segundos, minutos, horas. Pero ustedes saben muy bien que cuando hablamos de educación y hablamos de aprendizaje estamos hablando de otras escalas temporales. Estamos hablando de horas, semanas, inclusive meses. Entonces aquí hay otro punto de discrepancia que es difícil eh, por un en tema de escala temporal, aplicar mucho descubrimiento de aquí de la neurociencia hacia este otro nivel que funciona con otra escala de tiempo ¿ya? bueno, entonces el, este contexto complejo que es una sala de clase y es relevante eh, cuando uno habla de educación es relevante tener en consideración que es complejo, es difícil simplificarlo y, o de reducirlo o, o o, o decirlo de otra manera, hacer una visión como reduccionista desde la neurociencia para tratar de abordar el problema de la educación. ¿no?